Bien, comenzamos a trabajar en el ejemplo de la clase 4. En, esta, en este ejemplo tenemos dos objetivos. El primero de ellos es desarrollar una biblioteca, la cual utilizaremos a lo largo de toda la cursada. Nos pide que posea funciones para pedirle al usuario el ingreso de datos, una función que nos permite ingresar un entero, un flotante y un char. A diferencia de las funciones que fuimos haciendo en los ejemplos anteriores, en este caso debemos pensar que no están hechas para un ejercicio en particular. Por lo tanto, deben ser genéricas. Por ejemplo, la función que solicita un entero debe ser capaz de mostrar el mensaje que nosotros necesitemos en cada ocasión. Por lo tanto, deberá recibir el mensaje a ser mostrado como parámetro. Al igual que la que pide un float y la que pide un char. Luego, una vez que tenemos estas funciones, vamos a diseñar un juego. El juego se trata, es el famoso juego de adivinar un número entre 0 y 100. El juego tiene que dar pistas de si el número introducido por el usuario, está por encima o por debajo del que se calculó de manera aleatoria. El juego termina cuando el número es adivinado o cuando el usuario ingresa adrede un número negativo. Por otra parte, nos pide que el juego permita determinar al jugador si quiere jugar una nueva partida. Y obviamente debemos utilizar la biblioteca que comenzamos a elaborar en el punto A. Bien, vamos a ver de qué se trata esto de, de hacer una biblioteca genérica. Recuerden que una biblioteca tiene dos partes. Tiene los, las cabeceras, que son los puntos H, y los desarrollos de las funciones que declaramos en la cabecera. El punto H y el punto C. En el punto H, como pueden ver, hay una función más en la cual no nos vamos a detener. Que es la que genera el número aleatorio. La tienen ahí a disposición si la quieren mirar. Pero básicamente esta función está programada de manera tal que nos devuelva un número aleatorio para poder empezar nuestro juego. Más adelante no tiene nada complejo, la pueden investigar. Nosotros nos vamos a centrar en estas tres funciones que son las que nos solicita el ejercicio. Fíjense, la función getInt nos va a obtener un entero. Por lo tanto lo va a retornar. Y va a recibir como parámetro... Una cadena de caracteres, que va a ser el mensaje. Al igual que getFloat, igual que get esas Estas funciones difieren en el valor que retornan. Una retorna un entero, otra un flotante y otra un carácter. Bien, vamos a ver cómo se desarrollan estas funciones. Fíjense que en el punto C incluyo las bibliotecas que voy a, que voy a utilizar. Para nuestro ejercicio las, las bibliotecas importantes son estas, pero... Como la función que genera el número aleatorio está dentro de esta biblioteca, hizo falta incluir time. Por ahora no nos preocupemos. Fíjense que vamos a trabajar de ahora en más. Cada función que desarrollemos va a estar documentada al estilo DoxyGen. Vamos a explicar una vez más cómo se documenta en DoxyGen la función float. Comenzamos explicando para qué sirve esta función y dice que... GetFloat solicita un número al usuario y devuelve el resultado. O sea, devuelve como resultado el número que se le solicitó al usuario. Tiene un parámetro. El parámetro se llama mensaje. Y es el mensaje a ser mostrado. ¿Sí? O sea, en un caso puede ser. Por favor ingrese cuál es el valor de determinado artículo. En otro momento. Ingrese la cantidad de no sé qué cosa, de gramos de tal producto, o sea, según nuestra necesidad podemos ir adaptando el mensaje que le pasamos a la función GetFloat y la función muestra ese mensaje y lo obtiene. Todas las funciones son muy parecidas pero bueno vamos a ver de qué se trata GetFloat. Declara un auxiliar, imprime por pantalla el mensaje, fíjense que con el %s indico que lo que voy a imprimir por pantalla es un string. ¿Sí? que es lo que estoy recibiendo, y escanea. En este caso que escanea, bueno, está esperando que ingresemos un flotante, por lo tanto, pasa el puntero, por eso lo antecede con el ampersand, de la variable auxiliar, que es del tipo flotante, y en la máscara le indica que scanf va a escanear un número del tipo flotante. Una vez que tenemos el número en auxiliar, lo retornamos. ¿Sí? Como pueden ver, la mecánica de la función es muy parecida en todos los casos. Lo que difiere es la declaración de la variable, el tipo de dato retornado por la función y la máscara que recibe el scanf, que siempre tiene que ver con el, el tipo de dato que vamos a escanear. Por último, getChar tiene una pequeña diferencia, ya que es necesario... Declarar un char, igual que antes declarábamos los otros tipos, imprimir el mensaje, hasta aquí todo igual. Pero antes de leer el mensaje es necesario hacer en Windows un F flash de stdin, stdin recuerden que es el estándar input y puede tener alguna basura, sí entonces es necesario hacer un flush en Windows. En el resto de los sistemas operativos tenemos que utilizar esta otra función que yo aquí se las dejo comentada, que es el fpur. ¿sí? Si lo hacen en Windows, alcanza con el, con el F Flash. Luego hacemos el Scan F y todo sigue igual. ¿sí? Por último, tenemos la función del número aleatorio, en la cual no nos vamos a detener mucho, pero básicamente recibe un número, desde qué número hasta qué número queremos obtener el aleatorio, o sea, el rango, y si es, la, es el primer número aleatorio que pedimos. ¿sí? Si, es la, si es el primero que pedimos, se hace algo en particular, que básicamente es como es como inicializar ese número aleatorio. Eso se tiene que hacer por una sola vez, por eso es importante indicar si es la, la primera vez que estamos pidiendo un número aleatorio. No nos vamos a meter mucho en, en ese tema, pero ya estamos, a esta altura explicamos de qué se trata el desarrollo de estas funciones. Entonces estamos en condiciones de meternos en el ejercicio. Bien, recordemos que nos pedían diseñar este, este juego. Que calculaba un número aleatorio y que luego le iba pidiendo números al usuario y le iba dando pistas si ese número ingresado por el usuario era grande o era chico. Y nos pedía que nos quedemos en un lazo de control tal que el usuario determine cuándo quiere terminar de jugar y si desea o no jugar otra partida. Bien, entonces vamos a checar un poco esto para no marearnos. Fíjense, vamos a comenzar declarando una variable donde vamos a poner el número oculto ¿sí? en ella va a estar el, el número este que, que el usuario tiene que adivinar otra variable del tipo entero donde va a estar el número ingresado por el usuario y otra variable del, del tipo char donde vas, vamos a, a guardar la tecla que le vamos a solicitar al usuario para hacerle la pregunta si desea o no continuar básicamente le vamos a preguntar que si desea continuar ingrese una s por lo tanto el valor inicial a la tecla que le vamos a dar va a ser una S. Y por último, la cuarta variable va a ser una variable que va a indicar si el usuario quiere seguir jugando. ¿sí? Si el usuario no quiere seguir jugando, nos lo va a indicar. Vamos a modificar el valor de, de esta variable. Como les dije recién, damos valor inicial a la, a la tecla, como si el usuario hubiese ingresado que sí, y nos metemos en el primer lazo de control. Un lazo que mientras que la tecla ingresada sea una S, vamos a seguir iterando. ¿sí? Bien, generamos el número aleatorio, como nos pide el ejercicio, entre 1 y 100, y le decimos que esta es la primera vez que generamos el número. Vamos a decirle que el usuario quiere jugar, luego se lo vamos a estar, a estar consultando, al igual que hacíamos aquí que forzábamos el, el valor inicial de la tecla ingresada, aquí forzamos un 1 para indicar que el usuario quiere jugar. La primera vez quiere jugar. Ok, fíjense qué simple que nos queda el código ahora con las funciones que desarrollamos. Vamos a pedirle un entero al usuario y le vamos a pasar como parámetro el texto que deseamos, que deseamos mostrar por pantalla. En este caso, ingrese un número entre 0 y 99. Fíjense que le meto un salto de línea. Esto es meramente a fines estéticos. Y vamos a guardar lo que nos retorna la función en número ingresado. ¿Qué tenemos que evaluar? Si el usuario nos ingresaba un número negativo, era la forma de indicarnos de que no quería jugar más. Por lo tanto, en ese caso, si el número ingresado es negativo, solamente alcanza con que pongamos en jugar un 0. Si el número no es negativo, vamos a utilizar el else if. Fíjense que aquí utilizamos el if y acá utilizamos el else if. Esto qué quiere decir? Que si no se da la condición anterior, vamos a volver a evaluar una nueva condición. ¿Cuál es la condición que vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar si el usuario ingresó el número oculto. O sea, si el número ingresado es igual igual al número oculto. En ese caso, lo felicitamos, le decimos que ganó y ponemos jugar en cero. O sea, al poner jugar en cero y decirle que ganó, vamos a salir de este loop, de este while que nos tiene... Nos va solicitando números y va realizando el cálculo. Y vamos a pasar a hacerle la pregunta al usuario de si desea seguir participando. O desea, si desea seguir jugando. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Bueno, podemos ahora debemos evaluar si el número es más alto o si el número es más bajo. Si el número es más alto, vamos a indicar el mensaje de el número que ingresaste es grande. Si el número es más bajo, vamos a ingresar el mensaje de que el número que ingresaste es chico. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya sea porque el número que ingresó es grande o el número que ingresó es chico, nosotros tenemos que seguir iterando. O sea, que en este caso no modificaríamos el valor de jugar. Así el usuario se queda en este lazo. Si ingresó un número grande o ingresó un número chico, se queda en este lazo. Ahora, ¿cuándo sale de este lazo? Cuando ingresa un negativo. O cuando ganó. En ese caso. Vamos a checar este while. Vamos a pedirle al usuario. Que nos dé un char. ¿Para qué? Para evaluar si desea o no. Seguir jugando. Utilizaremos la función que desarrollamos previamente. Que se llama getChar. Pasándole el mensaje. ¿Desea jugar nuevamente? ¿Sí o no? Y el contrabarra N. Si el usuario... Ingresa la tecla S, nos estará indicando que desea seguir jugando. Cualquier otra tecla que ingrese, nos indica que no quiere seguir jugando y damos por terminado nuestro programa. Bien, hasta aquí fue el programa. Tenemos todo listo, podemos probar si funciona. ¿sí? Para ello recuerden, guardan todo, compilan y lo corren. Bien, fíjense, nos está pidiendo que ingresemos un número. Vamos a ingresar un número por la mitad, 50. Nos dice que el número que ingresamos es grande. Vamos a probar por la mitad, 25. Ganamos. Nos pregunta, desea jugar nuevamente? Sí. Entonces nos pide de nuevo que ingresemos un número entre 0 y 99. Vamos a ingresar un número por la mitad, 50. Nos dice que el número es grande. Vamos a probar. Con el 25, nos dice que el número que ingresamos es chico. O sea que sabemos que está entre el 25 y el 50. Podemos probar el 35. Nos sigue diciendo que el número que ingresamos es chico. Podemos probar el 40. Nos sigue diciendo que es chico. Podemos probar el 45. Ahora ya nos dijo que es grande. O sea que sabemos que está entre el 40 y el 45. Vamos a probar el 42. Vamos a probar. Nos dice que es chico. Vamos a probar el 43. Vamos a probar el 44. Y ahí estamos. Ganamos. ¿Deseamos jugar nuevamente? No, la verdad que no. Fantástico. Ahí terminó nuestro programa. Y terminó nuestra explicación del ejercicio de la clase número 4. Chau, chau.